¿Realmente el equipo de Tigres necesitaba a Diego Laines? o solamente quiso dar un golpetazo, un pisotón de autoridad? ¿Qué opinas tú? Estamos en las pelotas en la mesa. Buena pregunta, Lacho. Muy buena pregunta. ¿Cómo estás, compadre? Rafa, ¿cómo andas? Pues ahí, más o menos, recuperándome de la garganta. Ahí vas, ahí vas, Tanto pacito. gritar gol me dejó afónico. <risa> ah, no, no hubo goles. De Tigres, <risa> no, no hubo goles, güey. No, ah, pero rayando tres. No, deja tú. No hubo goles y jugó bien feo a el lo tuca, güey. Pero bien feo. Sí, te fijas que es un estigma que Tigres no se ha podido no, quitar. y no se lo va a quitar, güey. Si juegas bien, vas a compararlo con Tuca. Si juegas mal, lo vas a comparar con el Tuca. Si no eres campeón, lo comparas con Tuca. Para todo va a estar. Esa época de, de Tigres. Lo ¿no? que sí es cierto en este tema de Tigres, y si agarremos vuelo, uh -huh. yo creo, Rafa, que, que sí ya se viene ahora sí un, un tiempo en donde Tigres debe entender que sus jugadores ya no es lo mismo. O sea, el tiempo no pasa en balde si te das cuenta, si se siente. Por ejemplo, hoy Tigres ha hecho una cosa muy inteligente de parte de, de Diego Coca, que para el equipo de tal manera para que Andrés siempre esté en un lugar cómodo en donde le lleves la pelota y él, pueda, y él pueda disparar o hacer un, un sprint cortitito uh -huh. para poder hacer gol. Pero en este partido pasado le sacan, o sea, le dan la vuelta dos o tres veces a Pizarro. Carioca mareado. Es, es decir, estamos hablando de grandes jugadores, pero yo creo que el físico ya empieza a cobrar factura. Fíjate, a mí me llama la atención, Lacho... Que Ahorita que inicias el programa con la pregunta que si le hace a Tigres falta a Lainez, yo creo que le hacen falta más otros jugadores. O sea, de medio campo hacia arriba están, están muy bien. O sí. sea, está cada, cada zona, cada posición, hay dos o tres jugadores que pueden ocuparla perfectamente. Pero, por ejemplo, a mí me, me sorprendió ver a Vigón como lateral, porque aquí no estuvo listo. Y sí. porque Fulgencio, que tampoco es lateral, pero lo puede hacer mejor en esa posición pues venía saliendo una lesión y es lo que es lo que termina diciendo Diego Coca en la explicación al final del partido. Bigón, que sabemos que es un jugador que centraliza su juego, que desde que estaba en Atlas, en Pumas y donde quieras, o sea, es un jugador que siempre va del centro de la cancha, parte y llega por sorpresa al área, pero su juego es en el centro. Sí. Lo pones de lateral, lo matas. Porque termina siempre siendo como una especie de contención adelantado. Uh -huh. Pero luego cuando lo vimos en las últimas épocas buenas de él en Tigres, lo veíamos, bueno, sigue, sigue estando en Tigres, pero me refiero a que fue como una pareja de guiñac sorprendentemente. Porque, de atrás con y mucha terminó sorpresa. hacia, y terminó siendo el segundo goleador de Tigres sí, sí. atrás de Guiñac en algún momento, y eso pareciera que, que a lo mejor, tal vez no tanto a Diego Coca, pero a muchos les pareció bien porque al final hacías gol. Pero la realidad es que yo creo que hoy, y, y tomando base de lo como empezamos con la pregunta que hicimos. Creo que también este encartamiento de Tigres debe de tener sentido. No te debes de encartar nada más por encartarte, uh -huh. porque te sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque vas a tener a muchos jugadores de muy buen nivel sentados en la banca. Una, dos, sigues teniendo muchos jugadores de calidad y cada vez le quitas más oportunidades a jóvenes que te pueden impulsar para que tu equipo se vaya alargando. En, en, en el tiempo y en el físico, porque digo, sí. al final hoy no podemos ocultarlos, el tiempo no pasa en balde y si vemos cada vez al equipo de Tigres que ganó esta eh, época histórica, la década histórica y demás, ya no es lo mismo. Ya no es igual y Coca lo sabe y por eso empieza ese ese mo movimiento de jugadores, yo creo que por eso también se trae la, se traen a es un, sí. un joven, muy joven, tiene 21, 22, 22 años. años, o sea, está está muy chavo, ya con una experiencia internacional, que a lo mejor no jugó tanto, pero el simple hecho de estar entrenando con grandes figuras, con una eh, forma diferente de trabajar a lo que se trabaja en el fútbol mexicano, claro. yo veía eh, un video en Twitter que, que se empezó a ir a hacer viral, Lacho, de cómo estaba calentando previo al juego Diego Reyes, no sé si te tocó verlo, la no. verdad es que es para que si la directiva lo ve, le ponga una sanción, güey. Neta, güey. O se están haciendo los sprints en corto, calentando previo al juego, y aunque él diga, pues no voy a jugar, no voy a titular, y nada más caminaba para acá, ni llegaba hasta la orilla, como todos que se metían al sprint rápido, llegaban a la orilla y se regresaban trotando. Él ni llegaba, nada más llegaba a la mitad y se regresaba caminando. Y luego dizque trotaba y se regresaba caminando. Tenían que levantar las piernas y él apenas y levantaba el tobillo. O sea, es sí. que no puede ser. güey Entonces, en Europa no te permiten eso. Entonces, allá hasta los entrenamientos los haces esa máxima exigencia. Si no jugó Laines por lo menos trae ya un chip diferente mentalmente de decir, ¿sabes qué? Aquí yo no me puedo venir a hacerme güey. Claro. Y, y es una de las cosas que también Diego Coca debe de entender. Uh -huh. Hoy, aunque recién llegan, normalmente los técnicos suelen ser un tanto laxos cuando recién llegan jugadores importantes que los, recién los contrataste y tienes la posibilidad de que, de, de irlos manejando y a veces primero son como muy condescendientes y le das chance al jugador también que empiece a empatar con el técnico, pero no deben de permitir ese tipo de cosas. Ahora, eh, lo de Diego Reyes tendrá que entender que al final de cuentas se terminó quedando porque hubo una, una ecuación ahí que se armó y dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, que se quede. Pero, pero Reyes era uno de los candidatos a tener probabilidades medianas o altas de irse. Uh -huh. No, él lo sabía, él sabía. Y de hecho, dentro de sus planes, él estaba que ya no iba a seguir en Tigres, como dices, termina quedándose. ¿Y quién y, lo agarra? No sé si esté a gusto en el equipo, ¿no? Pero ¿quién ¿no lo agarra? Importa? yo o le sea, diría... Así con esa actitud, menos. No, güey. y yo le digo a, a Reyes, tienes que... O sea, dicen, eh, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, cortar ver, pon, pon las tuyas a remojar. Uh -huh. Bueno, eh, al final yo le diría a Reyes, aterrízate, güey, porque... Pues Giovanni parecía que nunca se iba a salir del fútbol mexicano. Y mira, y ya ni en ni en el internacional. Lo de Jonathan dos Santos, o sea, le están haciendo un favor porque no lo ocupa el América jamás. No, no, no, pero Rafa, pues ¿en qué momento tuvo oportunidad de jugar? No tiene oportunidad de jugar porque no está al nivel del equipo que tiene hoy el América. Marco Fabián... Que Marco cuantos. Fabián, está, nomás está pasando, ah, ya se me acabó aquí el cuento con Juárez. Ah, pero estamos nomás está Y va brincando a todos los chiquitos. Los chiquitos ahí para que lo contraten esperanzados e ilusionados a que en algún momento va a agarrar el nivel que alguna vez le vimos. Cosa que ya no Difí va a suceder. Va a ser ¿no? muy difícil. Ya no va a suceder. Exacto. Y, y pues a esperar, a ver que, cómo acomoda Diego Cocar el equipo porque pues tiene al diente que lo metió el juego pasado apenas a jugar cinco minutos, güey. Ahora con Laines, que fue una locura hoy, me tocó estar ahí, este, en, en las pruebas físicas, porque sí. llegó, me tocó ir al aeropuerto. Uh -huh. o sea, estuve en el aeropuerto desde las tres y media de la mañana, okay. hasta las pasaditas las cinco que, que salió de la terminal. O sea, aterrizó el vuelo, se tardó como una hora en, en documentar, o sea, en recoger su maleta, en, eh, en salir del, de, vaya pues uh -huh. de la terminal. Y dio dos, tres palabras, se subió a la camioneta y se fue directo, directo a hacer los exámenes médicos. ¿En o dónde? Sea, en no, los exámenes médicos los hizo en el hospital, que patrocina Tigres. Okay. Eso fue el domingo, en la mañana. Uh -huh. Y hoy en la mañana, ya le dieron el domingo para descansar, y hoy lunes en la mañana eh, estuvo, pues, ya en, en medicina de, de FOT, o sea, sí. en, el, en el laboratorio, donde tienen los aparatos más sofisticados, ahí le hicieron los exámenes eh, físicos, okay. de resistencia, estuvo alrededor de una hora y media, más o menos, y había cuando llegó había poquita gente de los mismos estudiantes, y ahí tenemos las imágenes ahorita, a ver si las podemos este, mostrar, eh, había, poquita, había poquita gente, pero se fue corriendo la voz, Lacho. Y llegó un momento que las aulas de, los, de las clases se no son solas, güey. Se vaciaron. Se vaciaron, güey. Le valió a los estudiantes, se salieron, corren las imágenes y empezaron está, a, a llenar. Mira, ahí están, esperándolo con los celulares. Esa es la parte de allá del Bien. fondo. Por ahí llegó. Todos los chavitos están, se me hace que hasta más grandes que Lainez, güey. No. Sí, se me hace que, que si sí son. O de la edad, por lo menos. Mira, segundo piso, tercer piso. Ahí, a, a mero arriba, esperando que saliera de... De laboratorio, mira a todos los chavitos que estaban ahí esperándolo. Había hasta un rayado, güey, que traía sí. su sudadera de rayados esperándolo, porque a fin de cuentas, pues es estrella, es ídolo, Laines. Claro, sí, y sí. le gritaban Factor, porque ya ves el, el apodo de Martinoli de Factor Laines por cada que entraba con la selección, cambiaba la cara. Pues ahí estuvo y Lainez, pues, se dejó querer, en ningún momento dejó de sonreír. Yo creo que le sorprendió. Claro. Le sorprendió ver la, la cantidad de gente que estaba ahí y todos estudiantes, ¿eh? Sí. Mira nada. Más. Pero qué tal las matemáticas. No, pues, pues por, no. Eso, por eso, por eso, se metieron a foto, güey. como yo. Por eso me metí en comunicación. Mira, ahí, ahí es donde va saliendo la Inés. ahí va caminando, míralo. Ahí, va, ahí va. Lo llevan ahí arropado para que no se le acerquen. Y pues toda la multitud, o sea, el, el factor, la, la, la inesmanía sí, a sí. todo lo que da. La expectativa es grande, ojalá que no le pase como aquel campeón de que terminó siendo más chafón que otra cosa. Sí, lamentable. Y se lo que, que pasa ir, es que ¿no? también lo, lo del tema de Florian, muchos lo quemaron. Ya sí, sé, no, su, no, supo, este, no supo escoger sus amistades. Y, y terminaron perjudicando lo que quisieron sí. levantar y le terminaron echando sí. más tierra. Mira, ahí, Fíjate, vemos... ahí, ahí, ahí ve, ve, vemos... ahí lo de Aines. Yo te voy a decir una cosa, Rafa. Eh, yo creo que Aines le viene muy bien a Tigres. Porque lo platicábamos fuera del aire. Eh, está el tema de los compromisos internacionales que vienen, uh -huh. que son importantes. Viene, yo creo que yo esperaría que no porque sea yo, pero que Coca estuviera pensando similar a lo que yo pienso. Es decir, qué bueno que, que puedo rejuvenecer, qué bueno que el club me está dando la oportunidad de meterle, seguirle metiendo, uh -huh. porque sí vamos a necesitar. ¿Por qué? Hablando como si fuera yo parte del cuerpo técnico de Tigres. Porque... Insisto, no es el mal rollo Pero ya no te va a dar los jugadores como antes O sea, Carioca no es el Carioca de la pretemporada primera con Miguel eh, lo de... Que sigue jugando a un nivel muy sí. bueno eh. El muy bueno, pero ya en físico ya no desgasta tanto Ya no va al desgaste No, está más ya en su zona, ¿no? exacto en el círculo central Y luego tienes este lo de Pizarro Tampoco es lo mismo Sus recorridos uh -huh. ya son cada vez más cortos y, y, y, lo, y lo empiezas a ver que, que y te das cuenta que de esos que son los galletones, pues el más sano es Nahuel, porque su desgaste es en la portería y que es un de alto rendimiento, pero él está ahí. Entonces, yo sigo pensando que es importante tener un volumen de, de en, el, en el plantel, un volumen importante de jugadores que puedas decir, oye, ¿sabes qué? Se lesionó fulanito de tal, no sufres, tienes otro. Ajá. Y si Tigres tiene la posibilidad de ahorita, la cuestión económica, porque hoy esta nueva directiva de Tigres, este, que sigue aprendiendo, lento, pero sigue aprendiendo a hacer madrazos, este, va entendiendo que hoy hoy es tiempo de vacas eh, gordas, pues vamos a darle. Aprovechar el momento. ¿Sí? Sí, ahorita que decías Nahuel, va a salirme un poquito de tema, Lacho, me, vi un, ya ves que no están haciendo competencia, ahora ya quieren ser también comunicólogos, aparte de ser ah, futbolistas, sí. que sacaron un programa, un streaming, después de los partidos, eh, él y, y este sí. Igor lisnovski y ponen, se ponen a leer los comentarios de la gente y ponen uno de los que lees, Iri o, o Alexa, no sé sí. quién, qué aplicación tenga ahí, y los balconean, o sea, les, les hacen bromas ahí al aire. Hay uno que dice... Na, le voy a poner a mi hija, si tengo una hija, le voy a poner que se llame Nahuel, para que no le metan nada. <risa> o sea, no, y Nahuel, ¿cómo? Ah, bueno, no, me imagino que estaban hablando futbolísticamente, tiene sentido. Pero estuvo buena, le voy a poner a mi hija Nahuel para que no le metan nada. <risa> y ah, geniosa no, la raza. No, ¿no? pero aparte pues, a Nahuel le gusta llevarse. No, claro, o sea, Ahora que no, pero tomaron con humor, ¿no? Sí, ¿no? Había no. otro que, que se escuchó también, que lo leyó Siri o Alexa, que decía, eh, Igor, por ti no le pego a mi vieja, o sea, ah, se ponen a exhibirlos, porque esos comentarios machistas, sí, sí. pues no son bien vistos, ¿no? Pero ellos no tienen forma de controlarlos, porque me imagino que al azar van leyendo, claro, se van claro. escuchando esos comentarios que les escriben ahí sí, sí, sí. en la transmisión en vivo, ¿no? Es que yo, yo siempre he dicho zapatero a tus zapatos, ¿no? Pero, pero no bien. lo hace mal, no, no. Ahora Es como te... cuando te acuerdas cuando vino Chamagol que tenés un sí. programa. No, de no radio. bueno, Nahuel eh, tenía su espacio en redes, que no me acuerdo el lugar específico donde lo hacían, uh -huh. pero sí se sí hizo muy, muy popular. Y está bien, yo creo que lo que ellos tienen que entender nada más es que finalmente es como si nosotros nos metiéramos y quisiéramos ser eh, futbolistas o, o porteros uh -huh. y, ju y juzgar desde esa trinchera. Y, no Está mal, no eres un especialista en portería. Él sí. Entonces, lo, lo que tienen que entender es que todo esto nace en los jugadores, siento yo, porque, una, porque le escaló. Y dicen, ah, sí, ah, pues yo voy a hacer el mío. Sí, no, y, y para hacer más, que más que popular. Nada, decir, Desmentir a los periodistas. Aquí, ¿no? aquí el problema es que ya hay jugadores, no de Tigres y Rayados, de muchos de los equipos del fútbol mexicano, que ya, que ya están buscando más allá de estar concentrados en qué tienen que hacer en la cancha eso, están buscando sus likes, güey. Sí. Y compiten entre ellos de que quién tiene más likes y quién tiene más gente, y, ah, este tiene un millón de seguidores, yo tengo dos y eh, y ¿Y ¿Sabes dices, qué? Mientras anden bien, nadie les va a decir nada, güey. El pedo es cuando les vaya mal y siguen haciendo estos streamings. Claro. Ahí van a decir, cabrón, concéntrate, güey, estás más preocupado por hacer tu en vivo y esto y lo otro. Y le van a empezar a madrear porque, pues, mientras estén bien, jajijija jajaja y claro. los madreamos con audios y esto y lo otro. Y ellos lo toman a burla y no pasa nada. Cuando anden mal, quiero ver ahí es si donde, es lo mismo, ¿no? Exactamente. Por eso te digo que... que a veces sí, en los clubes, sí hay que poner ciertos limitantes. Le pasó a Gallardo de Rayados, Sí. que no hacía un en vivo, pero era muy constante en estar subiendo videos y, y publicaciones en, en Instagram. Y llegó un momento, cuando bajó bastante nivel, que Lo la torador. misma casa, Concéntrate en jugar, papá, y, deja redes sociales. Claro, y tienes que aguantar, y va a tener que aguantar. Por y llevo redes. Wey. Por eso yo pienso que al jugador, no hay que decirle no tengas redes, sino es... Ok, si vas a tener redes, por ejemplo, haz labor social, güey. Dale, también. Haz labor social, ganas un dineral, haz labor social. Oye, que ustedes, ¿por qué dicen? Si ni saben si lo hago o no lo hago. Ah, qué bueno, si sí lo haces, qué bueno. Si no, pues tus mentiras te las tragas y listo. Uh -huh. Pero yo creo que hoy por hoy el futbolista debe estar mucho más concentrado que antes. Por ejemplo, Laines quiere regresar a Europa. Tiene que estar enfocado. Si no está enfocado, o sea, si no puedes hacerlo en Tigres, no vas a poder hacerlo en otro lado. Hoy Tigres es una gran oportunidad para Laines por lo que platicábamos hace rato. O sea, hay, vienen muchas oportunidades por los diferentes compromisos internacionales que va a haber y que Tigres los va a jugar porque... a ver, Es Conca Champions. Sí. Para Tigres, ¿verdad? Sí, Conca Champions. Y luego viene el torneo con Estados Unidos. Sí. La League's Cup. League's Cup, chafofísima. Sí, pero van todos, ahí sí van sí, todos los equipos, sí, ¿no? Sí. O sea, no es como la vez pasada que eran nada más algunos. No, y... hasta donde yo entiendo van, sí, van todos. todos, sí. Y, de, y, y, del, y la liga local y la, la liga local Entonces, y, el, y ya, la asociación que hubo entre Conmebol y Concacá fue abrir paso Libertadores que es lo más seguro y todos los que, que torneos a, que acá lo platicábamos en alguna ocasión Rafa cuando todavía era de tiempos de Copa del Mundo la, la decisión tan extraña y tan tonta tomada por la Federación Mexicana de Fútbol donde dijeron hablan con la Conmebol fíjate nada más cómo pasan las cosas uh -huh. ¿no? Conmebol va y le dice le toca la puerta a, a, a México y le dice, oye, pues ahí tenemos la oportunidad, con CACAF está dispuesto, ¿qué onda? Y México dice, no, yo necesito que me des un tiempo. Eh, según yo era por, por los calendarios, ¿no? México tendría que haber modificado su calendario porque con Mebol movió completamente el calendario. Pero, Rafa. Y no compaginaban. Tú tienes que tomar la decisión, ¿lo mueves o no lo mueves? Claro que lo mueves. Es crecimiento, es que Rafa, es si no, que sí, no, no estamos en, Rafa, estamos ellos en una no liga Lacho, No, no deportivo la No, no, pero yo a lo que voy es tendría que, porque hoy nos estamos en una liga, Rafa, donde no hay descenso, cabrón. Sí, no mismo. hay descenso ni ascenso, o sea, Pero ¿por qué no hay? No. La decisión fue de ellos mismos, güey. O sea, ¿Por qué? Porque exacto. les va a generar lana, güey. Pero aquí te va, pero no tienes futuro deportivo y el negocio Y les va, se lo sí, pasan por el Pero arco el negocio equipo, se güey. acaba. Y entonces no vas a tener que pasarte por debajo del arco del triunfo porque se te acaba. Porque sí se acaba, güey. Entonces, ese. No, es pero el... ves goleadas como la de América, el San Luis. Lo, lo de ayer. Y... No, la, lo, lo que vimos el, fue ayer, ¿no? Fue, ¿Qué fue? ¿Qué, lo de la Tigres? Sí. El no, no. sábado. No, no lo de la América. Ah, fue América. Sí, San América San, sí, América, dije San Luis, no, sí, América no. Mazatlán. América Mazatlán. Sí. Pues lamentable. Entonces no, no vas a tener crecimiento ahí. Yo creo que tanto como federación hay que, que empujar lo de Copa América. Tienes que ir. Ah, huevo. Que parece que ya va... Está muy, va está muy cerca, sí. Y que la Copa América sería en Estados Unidos. Sí, todas. bueno, es prácticamente un hecho. Uh -huh. Pero sí, sí, digo, y Colmobor no es tonto. <risa> ellos dicen, sí, todas, todas, todas en Estados Unidos. Mientras les deje... No, lana, ellos, lana, ellos, eh. ellos dicen, yo te pongo el torneo. Tú organízamelo, tú, organízalo, tú muévelo, Y tú, tú así, tú así, yo así. Y dame mi lana porque es mi torneo. Claro. Claro, es negociazo. No, claro, para ellos... Y los gringos también felices, güey. Claro, porque en Estados Unidos hay muchísimos mexicanos, hay muchísimos argentinos, sí. venezolanos, chilenos, ecuatorianos y todos pues, van a querer ver y estás, Copa América. Y te voy ¿no? a decir otra, Rafa. Estás en mero en medio. Estás en el mero centro para disparar a Libertadores, a Copa América. Uh -huh. Estás en mero en medio. Güey. Te va, vas a quedar en medio. Geográficamente hasta que Estás súper ubicado, güey. Pero ojalá... Sí, gacho para los de Chile. No, jodido. Los, los de del Cono Sur, abajo. abajo los, jodidísimo. Sí, claro. Pero el tema es, ojalá que nuestros directivos, creo que no, pero ojalá que entiendan que es una gran oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque tú estás ahí pegado. Tienen que, tienen que estar ahí, tienen que estar ahí, tienen que estar ahí. Imagínate, estamos estamos hablando de que Estados Unidos va a tomar el, el, el, el... Van a ser los líderes de este proyecto uh -huh. tan chingón. este, Y nosotros estábamos más cerca, güey. No, ya Estados Unidos ya nos rebasó. Y Estados Unidos, por eso, pues, nosotros estábamos más cerca. Y Estados Unidos dijo, claro, dale, yo voy. Canadá dijo, yo voy. No, como potencia, o sea, mentalmente ellos traen un chip muy superior muy superior. Al, al de aquí y nos están comiendo el mandado en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y, y en la Copa del Mundo, para todos los que andan emocionados, este, no nos van a prestar en la Copa del Mundo tanto. ¿eh? No, nomás, o sea, es, dale el dulce. Es Estados Unidos. ¿no? Este, dos tacos allá los de Canadá y el resto se, eh, o sea y otro para México y, y ya, y... se acabó, porque así va a ser pero dentro de todo eso que parece que está muy malo, hay que aprovechar uh -huh. buscar crecimiento y ojalá, por ejemplo yo vemos el tema de Lines vienen tiempos donde Laines tiene que entender que va a haber un, va a haber una exposición importante para él y a lo mejor puede ser la puerta de regreso al fútbol europeo, tal vez y ojalá que así sea, Lacho porque los chilangos nos ven de que... O sea, yo veo en Twitter todos los periodistas chilangos que ponen lines de ser la gran promesa de México a venir a terminar su carrera Tigres. Sí, güey. O sea, neta, no no, no nos quieren, güey. Pero, pero si tú ves, Sal, Salcido, cuando regresó de Europa Tigres, campeón. Salcedo también. Aquino también. Y, y siguele contando todos no, los europeos y, que vienen no, y no son Y, en, y en, acá, tienes a... Osorio. Osorio, pero te digo algo, está bien, mira, número uno, y que le quede bien clarito a todos los chilangos y los del centro, sí, o sea, centro. Todos, todos los del centro, que les quede bien clarito, si tienen tanto interés por lo que estamos haciendo acá, es porque ustedes no han podido hacerlo, no tienen la capacidad de hacerlo, porque ustedes creen que cargando a la América, con eso se resuelve todo, y no, porque no es así, en el centro de la República tienen que entender que el fútbol, porque si me vienen a decir que la América nunca le ha invertido tanto dinero... En... pues a poco la América de ahorita es barato. No, claro que pues, no. Es claro que no es barato, güey. O sea, y, y agárrate, ¿qué más quieres? De los torneos, lo que sea. Oye, hay una, hay un, un lineamiento en el reglamento donde te digan no puedes. Hay un, por ejemplo, hay un tope salarial. No, y lo quieren hacer, güey. Pues sí. Porque no, porque, porque ya, ya no, ya no les conviene ser los. O sea. Pues, antes no existía porque eran los que más poder adquisitivo tenía. Nada más, que, nada nada más no. que hoy te voy a decir una lo cosa, pura envidia, lo que es. ellos piensan que era para su bien terminó jugándoles en contra porque antes era hagamos un grupo y dominemos el fútbol hoy se fortaleció el grupo Orlegui se fortaleció el grupo Pachuca uh -huh. y, y obviamente pues el grupo Televisa Femsa y, y, uh -huh. y, y, y, y tienes y detrás de de eh, Femsa, sí pero, pero FEMSA, Femsa y, y, Cemex. y CEMEX los tienes que dejar en un ladito porque ellos no se han quejado de nada, ellos siguen trabajando. Son dos empresas que le entendieron al negocio porque sí ganas en el fútbol. Uh -huh. Cuando está administrado como lo administran ellos, volteas a ver a Rayados. Si hay alguien que me pueda decir que está malgastado el dinero cuando yo volteo y veo el estadio que tiene Monterrey, pero, Perdón. Date una vuelta al barrial, güey. O sea, perdóname, pero hoy las instalaciones del barrial son de nivel internacional. Tienes... tienes el lado varonil y ya tienes especial También. el lado femenil. Y fuerzas básicas fuerzas básicas, un bas, hotel, o sea, como siete canchas, una sintética. Entonces, esta, okay. Perdón, pero no es porque tengas la lana, es porque le estás invirtiendo al fútbol. ¿Qué está haciendo el, el, el, hoy hoy el, el grupo Televisa? ¿Qué está haciendo? Está preocupado por, por poder convencer a la gente, que es difícil que nos convenzan, de que el proyecto que traen es bueno. No, no es bueno, güey. Es muy malo, porque es lo mismo. Uh -huh. Y es peor que tomar el riesgo y perder. Es mucho mejor perder buscando el bien del fútbol a lo que están haciendo estos grupos. Y hoy, ¿quieres hacer una campaña así? Vete a la jodida, güey. O sea, ponte a trabajar. ¿no? Totalmente. Sí, porque, por ejemplo, comentan, comentan. No, es que tiene que haber un límite, porque el fair play... De, el fair play... Deportivo. Económico, güey. Económico, porque no, Tigres no. y Rayados... O sea, América, ahí nos dijo el mismo Baños, que querían traer al Aines y que dos millones y Tigres no, la lo están trayendo. Yo pregunto, ¿dónde está el fair play económico de los directivos que echaron a, a, a este güey de Veracruz? ¿Dónde está el uh -huh. fair play deportivo? No, pues es que ¿Dónde es está el fair play deportivo wey. de Querétaro? ¿Quién lo apoyó? ¿Quién le ayuda? ¿Cuál es el fair play? Esa, esa conveniencia la... No me digas, en los noventas, güey, también, o sea, era... Tigres rayados, rascándose con sus propias uñas. Sí, Equipos que... Sí. Puta, rayados y Tigres eran el, el hoy, el Mazatlán y Bravos, güey, que agarraban a los jugadores que fueron buenos con la esperanza de que agarraran un segundo o un tercer aire. Gastón Obledo, Carvajal, te vas con Tigres, con cuando se trajeron a Jorge Campos ya en las sí, últimas. Sí, sí, sí, o sea, ay, grandes figuras. En su momento, güey, ya te los traes en el retiro. No. que es lo que hace Mazatlán y Bravos hoy? ¿Por qué, güey? Porque salía un... Gusano, Nápoles en Tigres, lo robaba Chivas. güey. Salía un Mario Jauregui de Rayados, lo agarraba Chivas. Sí. Eh, Marteloto, brilló wey, en la primera temporada, tráetelo, se lo llevó el América. Y así te ibas. A ver, porque allá no pillaban, güey, porque allá no decían nada a la prensa del centro del país, del fair play económico, cuando los equipos grandes, cuando eran grandes, porque ahora no lo son, Chivas, Cruz Azul, Pumas, América... Robaban las estrellas de todos los equipos para llevarlos a sus equipos. Ahora que Monterrey y Tigres lo hacen porque tienen cómo y porque saben cómo y se traen de Europa y se roban a es América. Y y esa se es roban otra Chivas, cosa. Pues bueno, ahora sí están pillando. ¿Por qué? Porque Monterrey y Tigres llevan ya mucho tiempo dominando la liga y el otro es América, que a veces sí, a veces no, y Chivas y Cruz Azul y, y no, Pumas para. Y, y la otra está muy claro, no puede Cruz Azul. Pues no, ¿cómo va a poder Cruz Azul? Si los dueños directivos del equipo madriaron la empresa Le robaron Le hombre. robaron a la empresa Y están perdidos No los encuentran Eso es culpa de Tigres, eso es culpa de Rayados No, eso es culpa de esa gente Que son que no vinieron a aportarle al fútbol Sino vinieron a joder el fútbol Y que no dan la cara Totalmente. No, no dan la cara Aquí de perdido en, en lo local La lana que se mete no es lana de nadie más Lana de la institución uh -huh. y de las empresas que lo las empujan. Empresas. Por eso no hay forma de que se desvíe tanto recurso, ¿verdad? Claro. Buscan siempre la manera, habrá quienes buscan la manera de llevarse su tajadita de lana sí. en, las, en las transferencias, ¿verdad? Claro. Pero no a, como lo hizo Billy Álvarez con el Cruz Azul, por ejemplo, no, pero, pero ver, lo de Billy Álvarez y del otro... Mauricio... No, no, Víctor... Víctor Garcés. Garcés, uh -huh. que él acusa al otro y son igual de, ¿De, raro, de raro. ratas, pero horrible. Pero tú los ves y dices, bueno, de entrada, ¿quién los dejó entrar al fútbol? Va? Ah, nomás porque tienes una empresa. No, y duraron cuántos años. Muchos años, la... pero lo siguen persiguiendo. Entonces no tienes la manera de levantar la mano para quejarte. O sea, lo que pasó, por ejemplo, en Querétaro. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que no te des cuenta o que te hagas o que tengas la capacidad de hacerte tanto tiempo güey? de, dar, de que la gente que tenía Querétaro son los mismos dentro de las diferentes seis o siete eh, nombres que le pusieron a la institución. Es el mismo güey, uh -huh. que no aparece, porque no puede aparecer, porque si aparece lo meten a la cárcel. Sí. Dices tú, ¿Cómo es posible? Ah, bueno, pues es el fútbol mexicano. Entonces no es tigres, no es rayados. No, y es la misma liga, Lacho. O sea, mira, vetan un año a Querétaro, lo castigan un año por lo, los acontecimientos de, de Atlas. Sí, ya libró, ya. ya. Sí, pero ¿sabes qué fue lo que hicieron, güey? O sea, es de risa, güey. O sea, yo te voy a castigar a ti, Lacho, porque cometiste una infracción, una, no estuviste como deberías de haber estado. Te voy a castigar un año, no vas a entrar a, a ningún estadio de fútbol, güey, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando cumples el año... Un, un día antes de que cumplas el año, hay un partido muy bueno, una final, güey. Sí. Y tú quieres entrar. Pues es que todavía no cumples el año, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Voy a cancelar, voy a mover la fecha de la final para que ya hayas cumplido el año y puedas entrar, güey. ¿Sí me explico? Sí. Eso fue lo que hicieron, güey. Porque sí. tener el partido Querétaro Cruz Azul lo pospusieron. Para que se cumpliera el año y ese partido ya se pudiera jugar con gente, güey. O sea, y tú, castígalo, güey. Mételo dentro de, del mismo año donde están castigados y que se les vaya otra claro. taquilla, güey. Ahora, no, no es premia, güey. Sí, ahora, es muy extraño lo que está pasando porque yo veo a muchos compañeros de los medios de comunicación allá del centro. Y por ejemplo, con eh, David. Eh, eh, David Medrano, Fighterson. no, ah, primero Fighters, luego vamos con Medrano, pero con uh -huh. fighters es una persona que yo aprecio mucho porque yo me tocó trabajar con él y aprender con él. Me sorprende mucho que esté hoy en este estatus. No, no, es más, ya. me sorprende mucho. Es un mucho. personaje ya sí, sí, sí. de redes. Uy. Pero hoy, hoy, hoy me, me, se me hace muy raro hoy que José Ramón esté haciendo lo mismo que tú con los 400 años que tiene siendo fútbol, es increíble. Que, que se metan en este en este reel lo que pasó con, con Medrano que también le aprecio mucho pero lo está haciendo mal lo que hizo está mal él da unos datos que no son lo del precio que paga que paga Tigres de sueldo por coca sí coca, y en la última en la última no dijo dijo cuatro palos ah, sí, cuatro palos, cuatro palos. Cuatro pero melones. en la última conferencia de prensa dice coca y yo lo entiendo tú no tienes por qué sacar a la luz cuánto cuánto gano, cuánto no cuánto no gano, sobre todo pensando en el, en el país que vivimos. Sí, es, o sea, es un tema delicado y que tiene que salir a desmentir, decir, claro que yo no gano eso, yo vine por lo deportivo, claro porque sí está cañón, que digo, a fin de cuentas, todos sabemos que los deportistas ganan una barbaridad de dinero, pero no te imaginas hasta no, hay, qué pero, altura. Pero qué necesidad tiene el jugador de exponerse a un susto. Tenemos los resultados, Lacho, sí, de la jornada Venga. número 4. Vamos a analizarlos. Ahí los tenemos ya en la en la pantalla. Donde pues la jornada arrancó desde el jueves con el partido eh, que, que todavía. Estos son. No, eh, esta es la jornada que, que se viene en puerta, ¿no? Esta es no, la jornada este, que, se, que se viene esta en es puerta. la 2. Y el jueves arrancó con el de, el de Atlas. Y, y a fin de cuentas, bueno, pues los, los resultados se van dando se van dando conforme van avanzando y Monterrey ya está en el liderato junto con el equipo de los tuzos del Pachuca ¿no? sí sí sí que, que no sé si todavía estaba pendiente un partido que, sí el que el que se pospuso Querétaro el que se pospuso contra Querétaro. Cruz Azul pero eh, mira aquí están los, los resultados de que arrancaron desde el jueves el jueves hubo sí. actividad con el Atlas Santos que terminaron empatados 2 a dos, Bien, Y luego el viernes Santos Santos Ah, pero, pero es que a veces da unos buenos y unos malos Pero tiene chica. muy poco para trabajar Y lo están haciendo bien Y que siempre le desmantelan planteles sí, Y sí. empieza poco a poco no okay. Puebla, Monterrey gana Monterrey de visita con dos goles muy rigoristas Que le anulan a Funemori ¿eh? no, no entendí por qué los, los, los dejaron fuera Pero Monterrey se ve muy bien Yo creo que debe ser el equipo que mejor se ve más más Más consistente que el tridente está dando de qué hablar, ¿eh? Oye, lo, muchos criticaron a Buse, ¿vas a repetir el tridente? Y lo puso. Y yo, el otro partido, va a ser otra vez lo mismo? Pum. Y está funcionando. Que el que, que sacrifica ya sea a Aguirre o a Berterame, porque Funes Mori no lo mueve de punta, no. y entre Aguirre y Berterame se están rotando, uno irse a la banda, el otro a acompañar a Funes y viceversa, ¿no? Eh, Pumas y Tijuana 0-0, partido, la verdad, de poco y nada Atlas y Tigres, eh, San Luis y Tigres ya lo decíamos 0-0. Chivas que de visita va y le pega 2 por 1 al equipo de Bravos de Juárez. América 6 por 0 al Mazatlán se papió. Sí. Y Mazatlán Henry, no fue? No, o sea, no se presentó. No estuvo. Ahí. <risa> que le expulsaron uno y ahí valió que se eso acabó, todo, ¿no? Y Henry mete tres pero falló otras tres clarísimas, ¿no? La verdad. Sí, pero, es, eh, pero lo de Henry también hay que valorarlo, pero es como cuando te toca jugar en la prepa contra los de segundo los de novatos, primaria, güey, contra sí, los novatos sí. de nivel. Sí. Uno contra Novatos. Toluca y León, 0-0. Oye, muchos empates, güey. Sí. Pachuca, ya esto fue el lunes, le pegó dos... Eh, no, fue el domingo, le pegó dos goles por uno en Necaxa. Y el partido, los partidos que quedan pendientes, bueno, pues ya los, los comentábamos. La jornada 5, San Luis, Puebla, Necaxa, Tijuana, Mazatlán, Juárez, güey. Claro. Mazatlán, Juárez, León, Pachuca, se pinta para estar bueno. Con sí. el Azul Tigres, También. buen partido. Sí. Santos, América, otro buen partido. Pumas, Atlas, Guadalajara, Crétaro y... Monterrey contra Toluca en el BBVA, pero va a ser el domingo en la tarde. Perfecto. Son pues ahí los partidos está. de la jornada 5 Creo que al, al término de esa jornada 5 creo que Tigres y Rayados seguirán en la parte de arriba. Fíjate, ahí va a haber fútbol desde el miércoles, porque se va a jugar el Atlas-Toluca, que es un partido pendiente sí. de la jornada 1 se juega el miércoles, y luego el jueves San Luis-Puebla, y luego el viernes hay dos partidos, y así sigue y hasta el va. domingo. Ahí está. Pues ahí está la, la jornada cinco... Y pues vamos a estar platicando de los siguientes programas de, del Super Bowl, Lacho, porque sí, ya están también sí, los sí. equipos listos. Y lo decíamos la semana pasada: tú dabas tus eh, pronósticos, yo los míos, tú latinaste uno y yo a otro. Sí, eh, no, ahora, <coughs> la verdad, siendo honesto, no era tan complicado darte cuenta de quiénes iban a quedar, ¿no? Sí, ah. y que a fin de cuentas, bueno, pues ahí está Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Lo platicamos todo lo, lo que se viene del Super Bowl sí. en el, el siguiente programa como que ahora hoy te digo va a ser Filadelfia Filadelfia los, los momios marcan favorito Filadelfia y te voy a decir algo alguien del equipo de Filadelfia le va a ir a tirar en la pata a, a, a, Mahomes, a Mahomes al Tobillo sí. ayer mencionado. ayer Cincinnati se vio muy pero muy inocente porque esto es un juego y tienes que ir por todo y no supieron hacerlo en el momento no estoy diciendo que sea mala leche pero tienes que ir a pegar, tienes que ir a castigar que mentalmente eh, sí, esté más cuidándose que, es, de que no le pegue a, a la Exactamente, y que Cincinnati regaló el juego, wey. Sí. Al final, al final. increíble, güey. El muchacho destrozado Estaba llorando. Estaba resuelto ¿no? y el muchacho se equivocó. Y llorando. No, wey. y aparte se lesionó el burro. También. Pero bueno. Osay sí. Osay fue el que, el que la regó. Vámonos, Lacho, entonces, Vámonos. las pelotas en la mesa, déjenos sus comentarios, sus opiniones de lo que fue la jornada, de lo que se viene, y lo que se viene sobre todo también para el Super Bowl.